invertir en Playa Sosúa mil millones de pesos. Mejor vamos a invertir, mejor vamos a coger, vamos a terminar en los 600 y vamos a invertir los otros en el hospital. Exacto. A continuación escucharemos unas palabras del señor José Manuel González, vocero de la Asociación de Playeros de Sosúa. Muy buenos días, señor Presidente Luis Abinader, hijo adoptivo de este municipio de Sosúa, porque hoy hacemos historia. Hoy Sosúa tiene, tendrá un antes y un después. Señor Ministro de Turismo, David Collado, señor José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia, doña Giné Bunigal, doña Clarisa, alcalde Wilfredo Olivense y los demás componentes de esa gran mesa directiva. Hoy los playeros, después de más de 50 años luchando por la permanencia nuestra en Playa Sosúa, hoy se hace historia. Hoy nuestra playa se siente regocijada gracias a las buenas intenciones que desde el inicio estuvo con nosotros nuestro presidente Luis Abinadel En nombre en nombre de toda la membresía ...de Playa Sosúa... ...que es la gran industria... ...de este municipio de Sosúa... ...donde cientos... ...de padres y madres... ...nos buscamos el sustento... ...día a día... ...para nuestra familia... ...Presidente... ...Sosúa... ...quiere agradecerle... ...este gesto... ...tan noble de su parte ayer estábamos divididos en la verdad entre los playeros y una parte de la sociedad de Sosúa pero gracias a la gestión de ese gran ministro David Collado a quien yo le pido un fuerte aplauso que ha dado muestra de que un hombre es un hombre que tiene y que sabe de esto. Se sentó junto con un grupo de organizaciones encabezadas por nuestra Asociación de Playa Sosúa a que sacáramos lo mejor para los playeros y lo mejor para Sosúa. Y por la intervención histórica a través de una llamada telefónica que efectuó el presidente de la República en medio de la negociación, donde daba como un hecho y garantía de que todo lo que se acordaba ahí iba a ser un hecho real para los playeros de Sosúa. Y hoy los playeros estamos de júbilo, estamos de fiesta, porque el presidente logró unificar a todas las clases sociales de este municipio en procura de que Sosúa avance, que Sosúa progrese y que llegue a los mejores senderos. Señor Presidente, gracias, gracias porque usted se ha empeñado en que Sosúa y Puerto Plata tengan un antes y un después. Yo quiero decirle a todos ustedes, mis hermanos, por presente, que a partir de que el Presidente Luis Abinader cogió la rienda de este país, Puerto Plata y Sosúa comenzaron a cambiar en materia de turismo. <risa> Nuestra asociación de Playa Sosúa, dirigida por nuestro presidente Andrés Batista y FEDANORTE y todas las organizaciones que nos apoyaron en este diálogo, queremos decirle que jamás nos opusimos al desarrollo y el bienestar de Sosúa, jamás. Simple y llanamente, nosotros queríamos lo que el presidente nos dio. La garantía de que íbamos todos los miembros de Playa Sosúa, íbamos a seguir buscando el sustento de la familia en esa playa por más de 50 años que lo hemos hecho. Muchas gracias, señor presidente, nueva vez. Pero quiero decirle algo. Estos escenarios no se dan todos los tiempos esto es un escenario que yo tengo que aprovecharlo señor presidente pero lo vamos sí señor hay dos obras que son tan importantes como mejoramiento de esa playa para Sosúa y es la construcción de un hospital y el puente de cangrejo en su mano está señor presidente señor presidente si es posible si es posible los playeros si es posible no eh, alteramos su agenda a ver si usted puede pasar para que usted vea lo que tenemos en Playa Sosúa usted pueda caminar por la playa muchas gracias y Dios me lo bendiga a todos muchísimas gracias Había, ¿no? Aquí está Manzunaga. Esto sí, iba a ser que poni tu raíz. Averigüe para construirlo ahora. Vamos a ver Por favor, el al presidente, el gobernador, el senador sí. y el alcalde para que le haga la pregunta. Ah, sí, sí. Bueno, pues ya ustedes saben, eh, lo importante es, David, que durante todo el proceso tengan reuniones mensuales para, para ver o yo gobernador y senador que tengan reuniones mensuales para que todo vaya según el plan. Y cualquier tema cualquier problema, eso ustedes lo solucionan. Presidente, sí. nombramos cuatro comerciales. Ok. ¿Qué es Que Perfecto. Que se acordó tres, tres plazas comerciales. ¿Tres? ¿Se acordaron tres? Sí. con los colegas co co agregamos co co co una? Correcto. Sea, Uno en el centro de la playa. Y dos los lados laterales. Lo agregamos, y, y aún el dinero, de 600, sí. y aún el dinero de, de 600 millones es poco. Queremos que el presidente se comprometa a invertir en Playa Sosúa mil millones de pesos. Y es que lo vamos a gastar. ¿Qué vamos a decir? Claro, este? Mejor vamos a invertir. Oiga, mejor vamos a coger. Vamos a terminar esos 600. Y vamos a invertir los otros en el hospital. Exacto. Claro. No se puede No pedir, por pedir.